que hay gente de YouTube, hoy les traigo el atardecer del bueno espero que lo disfruten vaya, sí, sí que es un lindo atardecer esta es la primera vez que lo grabo con este celular Grábenlo, ya que sea un Lanix X530 ya sea blanco o negro, digo, espero que hagan más colores de este tipo, ya saben, como otros celulares, como el viejo Samsung Galaxy que tuve hace 5 hace años, no sé, si fueron 5 o 4 años atrás, creo que lo tuve desde 2014. ¿Qué tiempos aquellos. Espero que les haya gustado el video, recuerden darle like, compartan con sus amigos y suscribirse al canal. Hasta aquí se despide Luigi por Game YouTube, nos vemos hasta la próxima.